Pregunta del día del programa de mañana ¿Cuáles iniciativas considera usted es necesario implementar para el desarrollo de zonas arroceras del país? Ahí está, háganos el feedback bueno. Recuerde muy bien, 829-451-3381 Nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp El trayecto te lo dice ¿Eh? El trayecto lo dice <risa> sí. bueno. ya, ya Luego vamos a hablar de eso sí. Bueno, así mismo es Muy bien y a propósito de Pregunta del Día, una de las zonas arroceras eh, de mayor empuje está en esta zona. El Así Distrito es. Municipal de la Reforma, Aguasanta del Yuna, zona arrocera agrícola en vía de desarrollo. Sí. Vamos al tema. La reforma lleva el nombre en honor al proceso de reforma agraria implementado por el expresidente de la República, Joaquín Balaguer Ricardo, entre 1967 y 1968. Consistente en la apropiación de tierras y reparto a pequeños agricultores de la zona. En el proyecto AC46 de Limón del Yuna se distribuyeron 98.000 tareas, 45.000 de las cuales se dedicaron a principio a ganadería y frutos menores. Las restantes 53.000 tareas se dedicaron al cultivo del arroz. La reforma fue el punto de inicio de los demás asentamientos y donde llegaron muchas familias de diferentes localidades del país. Al principio, la fundación de la reforma se dieron muchas situaciones de extrema dificultad por la falta de infraestructura, porque indudablemente que era hacer algo y llegar y sin, sin ningún tipo de infraestructura y eso produjo eh, una serie de situaciones. Pero hoy en día, mirar aquella reforma y mirar la que es hoy, Indudablemente que hay que entender que detrás de este cambio hay mucha gente, hay muchas manos, hay muchas ideas, hay mucho corazón metido aquí en este lugar. Por eso estamos aquí, por eso está Telenor, siempre al servicio de su gente. Así Bueno, es. vamos a ver, Carolina. Bien, amado, estamos hablando de alrededor de 53 años de formada este territorio. Es. Eh, podríamos destacar, y de alguna forma lo dices. El proceso de cambio que se ha observado durante todos estos años, Habríamos, deberíamos nosotros eh, pensar o plantear acá si en cinco décadas y tanto eh, ha sido suficiente el avance, qué se necesita para enriquecer en el aspecto económico, industrial, fortalecer todo lo que tiene que ver con la producción agrícola en esta zona. Eh, uno de los aspectos que tiene también y que preocupa mucho es eh, la parte que tiene que, que tiene que ver con el río Yuna ...que de alguna forma afecta todo lo que tiene que ver con la producción, las empresas, sus ciudadanos, todas las personas que viven acá... ...que año tras año se ven afectadas por lo que suele suceder en las temporadas ciclónicas o cuando hay intensas lluvias en el país o en la zona. Partiendo de este panorama, el tiempo que tiene deformada... Las debilidades que tiene eh, la, la zona, el distrito, y lo que ha avanzado a través del esfuerzo de sus comunitarios, de gente trabajadora, de gente que busca sacar su comunidad hacia adelante, de salir ellos hacia adelante. ¿Qué ayuda, qué aportes, qué fortalecimiento se necesita desde el gobierno para zonas como esta, de una producción de tierras tan buenas, lo que tiene que ver con la parte arrocera, eh, con la parte del ganado? para que podamos decir o puedan sus ciudadanos decir que eh, tienen un lugar donde hay una producción que puede, desde el punto que está, llevarse a un nivel mucho más elevado, donde se pueda producir de manera importante, tanto para la exportación, para enriquecer y para eh, disparar, si se quiere, a nivel económico, a nivel empresarial, lo que se produce acá. Tenemos una comunidad hermosa de gente que se ve que le gusta trabajar la tierra casas bonitas, cuando te hablas de la reforma y de hecho nosotros pensábamos que no, era un lugar un poquito cosa. más atrasado si se quiere, y vemos que no, sí. que han progresado, que han avanzado, Qué que han, sorpresa, han salido ¿eh? adelante, sí, nos sorprendimos todos, de hecho hasta Amado que eh, tiene familias acá, sí. entonces eh, creo que con Me el impulso José. Que con el impulso mucho, del gobierno y con la, la gente marca, que es. trabaja aquí, Amado, eh, con todos sus comunitarios, se pueden lograr muchas, muchas cosas Así en es. esta comunidad. Gracias, Carolina. Muchas gracias. Mire, yo le voy a dar paso a sí. Segundo. Segundo es el director del Distrito Municipal. Él es la persona más indicada para decirnos a nosotros cómo se ha desarrollado la reforma, cómo se ha desarrollado este proyecto, qué ha pasado, sobre todo en los últimos años, porque él como político, como director, conoce de primera mano toda la información que nosotros probablemente no manejemos. Segundo, eh, buenos días de nuevo. Cuéntanos. Cuéntanos cómo, cómo, cómo ha sido el desarrollo de la reforma, sobre todo en, en los últimos años. Eh, buenos días. Nuevamente para todo el público presente que está hoy con nosotros, que nos está viendo. Y queremos darle las gracias otra vez a ustedes por brindarnos este hermoso espacio eh, y bueno. decirle que a través de los años cada vez dice un viejo refrán que la experiencia no se improvisa es todo el, este pueblo como le llaman las reforma bajo yuna ha tenido mucha mucha trayectoria nosotros tenemos que ver mucho con el río yuna el cual nos trata cada vez que hay la temporada ciclónica un poquito, un poquito duro pero ya estamos adaptados a eso. Eh. Dice otro viejo refrán que el yunero no le tiene miedo a, a, a las aguas, no. es fuerte con eso, pasó esa creciente pero rápidamente a trabajar. Gracias. Y la gente ha visto desde un punto de vista que sí, deja dinero la agricultura. Lo que se le, se le estaba dando era poco apoyo el banco agrícola, pero últimamente vieron los empresarios, los funcionarios, que sí, de esto era que este sector vivía, del agropecuario, llámese ganado, llámese. Eh, eh, frutos menores como plátano, yuca, batata, que tenemos, nosotros cosechamos aquí el 85% de lo que come el país. Llámese arroz y todo lo que le mencioné. Y nosotros como productores, yo me llamo productor, aunque sea director de, de este distrito, porque el cual siembra arroz también, no ha dado la facilidad de que sí somos buenos productores. Segundo, mira, eh, yo quisiera indagar contigo lo siguiente, yo fui fiscalizador acá en, en Arenoso en el año 82 estos esto, tigres cuando yo hablo de esa fecha hey. eh, ponen la cara seria tú ves, pero es con, las, con la de ellos por dentro, tú sabes, sí, me, sí. me tienen me tienen eh, eh, <ríe> me tienen con eso, bueno la cuestión es que yo recuerdo que en ese tiempo había muchos casos en el juzgado de paz de deudas pendientes con el banco agrícola, deudas que era el único caso en que las deudas civiles, bueno, la deuda entre un banco y un particular, eh, eran procesadas penalmente, o sea, la gente la metía en presa. ¿Qué ha pasado con eso? ¿El, el, el banco ha flexibilizado, o el banco ha desarrollado programas tendentes precisamente al desarrollo agrícola, eh, quitándole un poco la presión de ese tipo? a, a la, ¿o ¿Qué ha pasado? Cuéntanos tú. Sí, eh, el banco no es que ha dejado todavía eso, porque ya el banco lo que hace es... Que, por ejemplo, usted pierde una cosecha el banco lo que hace es que le reestructura el préstamo nuevamente claro. y vuelve se a ser ya el banco lo que exige son garantías, ya. ya todo el productor se ha acostumbrado a pagar, porque ya cuando usted pone una garantía, usted tiene que pagar obligatoriamente claro, ya así no como antes que usted perdió una cosecha, pues venía le daban la otra y la otra y acumulaba esa cuenta y por eso llegó el tiempo de que el banco llegó a, a penalizarla. La deuda de cobrarla con la justicia. Bueno, más adelante seguiremos conversando contigo, segundo. Ahora vamos a escuchar a Francis, que es experto en temas municipales. Así que adelante, Francis. Fíjate, en la vida de los municipios en la República Dominicana ha transcurrido con una serie de expectativas. Y precisamente como ayuntamiento es, el ayuntamiento es la unidad administrativa del estado más cercana a las comunidades. No deja de tener razón, porque fíjate la distancia que tiene en la formación política o administrativa del Estado, Villa Arriba, la reforma... Igual, igual, ¿tiene, ¿Qué distancia tiene de kilómetros para llegar a Villa Arriba Son unos 12 kilómetros. 10, 11, 11. 11 kilómetros. Entonces, esta comunidad refleja que ciertamente impactó positivamente la reforma, porque ¿qué busca la reforma agraria? En el principio era redistribuir la tenencia de tierra en una cantidad de muy pocos ateros o muy pocos eh, dueños de tierra que tenían mucha extensión mientras se desenvolvía una comunidad empobrecida, sin oportunidad y la reforma trata de revertir que entre pocos tengan tanta tierra habiendo tantas personas que le trabajan la tierra que es para lo cual se debe de tener la tierra la concepción social y económica claro, la ley de cubota parte precisamente basado en ese criterio correctamente, entonces sí. esa reforma trajo consigo lo que hoy vemos que es la reforma desarrolló esta comunidad que hoy pueden tener su vivienda pueden tener su pedazo de tierra, producir ganar con esto el sustento propio y a la vez aportar a la comunidad o al país el alimento. Es. Ahí es que empieza el, el, el verdadero sentir de la política agraria, cuando se plantea en los países o pueblos que como el nuestro, empezó con la colonización, que con las órdenes españolas, le daban a los colonizadores extensiones de terreno, en las cuales ellos, y ahí se fue desarrollando el derecho de la tierra en la República Dominicana, la famosa repartición. las famosas reparticiones, Bien. Y aquí la reforma agraria, puedo decir que lo que veo cuando yo vine aquí muy pequeño o en mi adolescencia sí, varias veces. Me eso. Sí, yo me acuerdo porque incluso llegué a venir aquí con mi madre que era una política de, de, de larga, ha sido una política de larga data y yo recuerdo esa balaguer en esta zona ya. bien gracias Francis aprovecho para saludar al viceministro de agua y suelo del Salud, Ministerio hermano. de Medio Ambiente que tiene feeling de ministro, <risa> Más <que el> ministro. <risa> días. muchísimas gracias muchísimas gracias doctor amado gracias Carolina Francis a papi socio, que, que así que se le dice el alcalde, eh, papi, papi, socio, socio, socio. papi socio y a mi amigo Yerian, no estoy muy conforme, me siento incómodo Ajá. tan cerca de Yerian, ah, me siento incómodo, no, pero aquí estamos. Pero, lo controla, me lo controla. Aquí estamos. Yo soy, yo soy hijo de la reforma. Sí. Ajá, yo soy hijo eso. de reforma agraria. Así es. Okay. Aquí vino mi familia que... de Moca en el 68 y Aquí. Okay. Y aquí se le otorgó, igual que a otras personas, a otras familias, la primera parcela agraria a mi padre. Entonces, en estas aguas santas del limón del Yuna que aparentan ser tranquilas, sí. aparentan. A, aparentan ser tranquilas ya cruzando ¿Tú sabes los que hay una 210 kilómetros ¿tú sabes que, hay una que tiene el río. Entre el, el, el Nilo. Y, y, y el río Yuna Sí, sí, sí. sí ha sí, sido sí. la experiencia parecida del desarrollo sí. agrícola pero con la diferencia y... que aquí está eh, encauzado el Nilo se sale de su... Se, bo... sale. se sale. Claro, claro y esta experiencia que se está viviendo hoy, gracias a Telenor señores, haciendo historia trayendo su principal programa de, de mañana premio, a, a, esta, eh, comunidad. a esta comunidad, es algo Histórico. Ahora, aquí vamos par... a hablar mucho de reforma agraria sí, y de cómo es. se fundaron estos pueblos. Eh, todo este transcurso sí de este me va programa. a gustar mucho que Bien. tú nos de claro. re, no, no nos aporte las experiencias sí. de niño y claro, de, de adolescente claro, claro que sí pero yo te tenía el asiento aquí pero tú preferiste al lado de Yalján eh, Esas son cosas eso son cosas del chamo <risa> ah bueno <risa> adelante miren yo he permanecido en silencio yo he permanecido en silencio y mi nombre ha, ha, ha, ha sonado, ha sonado ahora, aún yo estando en silencio ha bailado de una miren ahora. me pasan un dato de que anteriormente eh, se llamaba limón del Yuna, verdad, porque había una, una mata de limón en la, en la orilla claro, del río, claro, y que sí. ya luego entonces pasa a tener el nombre de la reforma miren, yo he estado aquí días anteriores haciendo un levantamiento en esta comunidad y me parece impresionante lo que he visto con relación a la producción que se da acá eh, lamentablemente decir, qué pena que los gobiernos anteriores exceptuando el de Balaguer, que es el que inicia este proyecto, uh -huh. no vieron en esta comunidad el potencial que hay, porque independientemente de que haya aquí eh, factorías, esto debe, esto debe convertirse, y ojalá que el, que el actual gobierno así lo vea, en una zona industrial. Además de agrícola que se convierta en una zona industrial para entonces que industrializar se, los, sí los, claro los industrializar aquí mismo. todo de aquí mismo porque tú vas a tener la producción aquí mismo vas a industrializarlo de aquí y de aquí entonces lo llevarías al país completo pero eso te generaría en toda la zona una gran cantidad de empleos y eso es importante que el, que los gobiernos lo vean así pero además ¿Y si y disminuye el costo de transporte claro te disminuye y además la carretera eh, sí. la, la, los accesos, caramba eh, vi camino a Barraquito, verdad, que es una situación bastante difícil ahí con la carretera y eso el gobierno debe de intervenirlo pensando precisamente en convertir esta zona en un foco de producción mayor y de, de industrializar la zona para desde aquí entonces promover una gran cantidad de empleos que el gobierno lo ha prometido, sí. eh, está dentro del plan del gobierno, la creación de empleo y qué mejor forma que hacerlo eh, apoyando a los productores de la zona mediante la industrialización de, de, de los productos acá mismo. ¿Cuántas factorías tenemos acá? Eh, tenemos cuatro. Cuatro. Cuatro pero en el distrito municipal. Sí. Okay. Eh, pero vemos que la gran cantidad de, de arroz en cáscara sale hacia hacia otra parte sí. de, de, del país. Sí, porque es demasiado arroz. Para, es demasiado arroz. Sí, para cuatro claro. demasiado arroz. Así que atención a los líderes Pre precisamente, eh, actuales. Precisamente la reforma agraria. Empezó con un plan, luego de la repartición de las tierras, eh, colectivo, donde trabajaban de una manera colectiva. Se es parecía algo asociativo Exacto, al idea. sistema ruso, que Exacto. fue una implementación aquí. Y luego empezó entonces las asociaciones. Mira, eso, después eso, vinieron las cooperativas. Eso tiene una historia latinoamericana Y ahí viene, sí, Porque sí, incluso sí. en Cuba, cuando sí. gana Fidel, cuando llega Fidel en el 59, comienzan las cooperativas agrícolas. Perfecto. Y se desarrollan. Y, y, luego, y esto comenzó con ese criterio. Sí. quizá un poquito, ¿verdad? Sí, con, con las asociaciones vienen entonces las federaciones. Y la Federación Agraria Limón del Yuna Fali tomó una gran importancia y se. Y se forma entonces la factoría FALI, que fue también otorgada por el doctor Joaquín Balaguer. No obstante, a todo el esfuerzo que se hizo, esa factoría hoy se encuentra eh, abandonada, prácticamente abandonada. Se encontraron también los caminos, principalmente los caminos de penetración y algunos principales, totalmente abandonados. Ahora hay un plan de reparación, reconstrucción. Entre ellos, 64 kilómetros de camino que van a ser asfaltados. Sí, ve, Lo, vemos, demás de vemos penetración. Que se la estamos hablando de 186 kilómetros de penetración en caminos Mira, entre fincas. En relación a la carretera, que ha sido es decir, una que preocupación están preparando. Están preparando la sí, zona claro, productiva, claro, los caminos no, es productivos. Es que no hay forma de, de sacar oye, oye, esto, la producción sí, de, aquí oye, de aquí con la carretera oye, tan, oye, tan hay mala. Que tomar en los gobiernos del PLD, qué mal trabajo hicieron para Mira, acá. De hecho, tomar, no hicieron ningún. Hay que tomar en cuenta un dato, y es que al estar tan cerca del río, cuando el río. Sí. Daña mucho Amado. Sí. O sea, no es la primera vez que se ha, hecho, se ha reparado y hay que hay que hacer un trabajo sí. acá. Doctor para hacer forma de contención, la doctor. Usted, usted sabía que, que, que donde estamos en la última inundación grande que se dio estaba bajo agua. Sí, sí. Por aquí se cruzaron en bote. Sí, sí, sí, sí, claro. Y sacaron claro. refugiados de, de los Fulvio. apartamentos. Claro, claro. Para segundo, eh, llegó a la segunda, el alcalde a la del día. El segundo apartamento, la inundación última que hizo. Oye, segundo nivel. Carolina, ¿Cómo fue el segundo que no se escuchó? Que llegó hasta al segundo. Al segundo nivel. nivel. Segundo nivel. Llegó, oye, de los apartamentos. Al sí, nivel llegó el este bote dices, que señor. se corría como en el mar. Papi Juan. Socio. Papi pero yo le voy a decir segundo socios. Segundo. La preguntita es la siguiente. Eh, Hace referencia a, a los gobiernos pasados, específicamente al gobierno de Danilo Medina y las visitas sorpresas, ¿qué beneficio eh, obtuvieron con estas visitas? Que eh, Tengo una particular posición al respecto, ya, no ya sea voy. para Villarriba eh, o en el caso de la reforma y ahora con el gobierno actual, ya Fulvio de alguna forma decía algo, ¿Qué tienen ustedes de, de proyectos que el gobierno le haya ofrecido? Ya sea en el pasado o en el actual. Hay maldad en tu No, no. Eh, no, es una pregunta. No, eh, Tenemos sí. que saber. ¿Cuáles saben? fueron los eh, beneficios? En el gobierno pasado de Danilo Medina solamente tuvimos promesa. promesas. Promesas. Muchas promesas, pero no se cumplieron. Y en nuestro gobierno de Luis Abinader están las promesas. Pero todavía el gobierno de Luis Abinader no ha podido arrancar. Solamente ya... Tiene un año. ¿Qué dio? le prometió Luis Abinader? No, el, el compañero Luis Abinader nos prometió el presidente de la República, nos prometió arreglar los caminos. Lo va a notar Se comenzaron a arreglar, pero ha estado lento el proceso. A arreglar Mira, los caminos. Yo quiero preguntarle a. Segundo. Solo eso, y, ¿Eh? solo eso, No, y otra cosa, ya en la carretera llámese el Guayabo. Eh, guayabo Jurungo Bien. se está trabajando o sea, ya. Casi al final de la casa. Eh, no, yo si sé, ya al final. Pertenece Guayabo, ya, sí. sí. Ya bueno. se está trabajando. Una ya. pregunta, El me... ministro de Agricultura ya dio la orden que se va a hacer un Vamos a tener segundo acá sí, para... Sí, seguir. Pero quiero hacer eh, una pregunta para partir de lo que segundo administra como director. Segundo, ¿qué población más o menos tiene la reforma y cuánto recibe? El distrito municipal como gobierno, Ay, Dios mío, Pedro, ¿qué, qué cantidad de dinero, es decir, eh, eh, recibe más de 5 millones de pesos. No, jamás. No, nosotros lo que estamos recibiendo aún actual. Es eh, un millón ciento y seis mil pesos. Bien, señores. ¿Y no, de espérate, habitantes? espérate porque. Un millón, no, un millón, cantidad, 186 mil pesos. Oye, oye, no tire todos los. No, no tire todos no, no todo los. Tiros. No, el, el, para los distritos Guada y los parque, municipios tengo bastante. para el futuro, <ríe> el futuro inmediato. <ríe> eh, bueno, señores. Un millón ochocientos. Hay, hay que recordar la pregunta del 186. día. Hay que recordar la pregunta del día. Póngamela ahí en pantalla. Y San Francisco recibe treinta millones. No, no, no, 20, ¿Cuáles iniciativas 21, considera 21. usted es necesario bueno, implementar que... para el desarrollo de zonas arroceras del país? Esa es la pregunta. Gano el feedback: 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Así es que. Ya ustedes saben. Vamos a ver, no tenemos... Una margen. nota al margen, doctora, en sí, lo que sí, toca la adelante, otra parte. No, no tenemos WhatsApp. Eh, okay, cuando se formó este proyecto que a, a, al inicio pertenecía a la familia Aguayo sí. y a la familia Los, Perna, eh, Los Peinados peinado, sí. y a la familia Rojas. Okay. Fueron expropiadas esa tierra por el presidente Joaquín Balaguer. Entonces se dedicaron a, re, a ser eh, distribuida por un proceso organizado y ahí... Eh, eh, eh, participó mucho eh, el general Minaya en lo que es eh, el drenaje Coronel. de áreas de humedales que habían y lagunas naturales para permitir entonces el asentamiento de agricultores. Los caminos se estaban haciendo a la par con los asentamientos. Los mosquitos llenaban totalmente las paredes. Era, no, era algo, a, algo fuerte. No, vino vino muchas enfermedades de malaria, claro. parasitismo, y la FAO tuvo que integrarse también a la distribución de alimentos, de harina, de trigo, de aceite, de quesos, Así para es. poder ir eh, eh, aguantando la situación. Así el el, coco, mira, el mira. coco tiene incidencia aquí como productor, eh, eh, como producción constante o simplemente ya las que están en, en los alrededores de las tierras. Esto agua es exclusivamente arroceros. Arrocero. O sea, sí. Una parte sí. para ganadería y una en parte este para minuto, cultivo.